El reparto de la tierra en Andalucía es un problema que se viene sucediendo desde hace siglos. La posesión de la tierra en Andalucía sobre todo se ha dado por grandes terratenientes, el clero, la nobleza y caciques locales que han tenido la posesión de la mayor parte de las tierras con miles de hectáreas por todo el territorio. Desde el principio del siglo XX el reparto de la tierra y la reforma agraria ha sido una de las prioridades de las luchas jornaleras y campesinas en Andalucía. A día de hoy, la reforma agraria sigue siendo una asignatura pendiente en Andalucía. Miles de hectáreas en toda, toda Andalucía, Extremadura y el sur peninsular se mantienen en manos de unos pocos terratenientes, grandes empresarios y especuladores en general, mientras miles de jornaleros y jornaleras tienen que emigrar a otras regiones para poder trabajar. Las condiciones de las jornaleras y jornaleros no han variado demasiado en las últimas décadas. Así pues, durante estos años se ha establecido una serie de políticas de subsidio agrario de peonada, el requisito de los 87 euros mensuales de sello agrícola junto al otro requisito de los 35 jornales que tienes que tener necesarios para cobrar el subsidio agrario de 426 euros en toda Andalucía y Extremadura, siguen estando en unas situaciones de precariedad laboral cada vez más, más habitual. ...la exclusión de las mujeres de los trabajos agrícolas... ...miles de mujeres jornaleras se quedan sin tajo... ...en temporadas como la aceituna... ...por la excusa de la mecanización... ...y otro tipo de excusas machistas y sexistas... ...de la patronal agraria... ...esta es nuestra situación en el campo... ...cada vez menos empleo agrícola... ...intensa mecanización monocultivo... ...estigmatización de los trabajos agrícolas... falta de expectativas laborales y emigración... ...por otro lado están los grandes beneficiarios... Empresarios asentistas, especuladores, banqueros y grandes empresarios que cobran millonarias subvenciones de la paz año tras año. Para esto ni siquiera es necesario que mantenga las tierras cultivables o en producción, sino simplemente por el mantenimiento para evitar incendios o otras causas forestales como se especifica en La Paz. Los grandes perjudicados de estas políticas de La Paz son los pequeños agricultores, agricultoras y los jornaleros. Los pequeños agricultores y agricultoras porque no tienen suficientes herramientas y recursos para poder cultivar y producir, con grandes dificultades para competir con latifundistas y empresas agrícolas. Y las jornaleras y jornaleros, porque esto no revierte en mayores recursos agrícolas, ni en mayores tierras cultivables ni de producción. Y mantiene las mismas condiciones laborales y precariedad laboral en todos los casos. Como medida urgente, exigimos la eliminación de las peonadas y el pago de sello agrícola para acceder a subsidio agrario. De esta manera se dejarían de cometer abusos por parte de la patronada agraria que se aprovecha de las necesidades jornales para cometer abusos de todo tipo tanto a nivel de jornada, sueldo o descanso. Exigir la huerta de las mujeres a los tajos como medida de reparto del trabajo e igualdad a la hora de la contratación. Fomentar las obras públicas y comunitarias a través del plan del, del antiguo PER o Profea para que se reparta el trabajo de rehabilitación y obras comunitarias en las calles. Retomar la reivindicación de la reforma agraria como forma del reparto del trabajo y de la riqueza, poniendo en producción tierras públicas y privadas sin cultivar, fomentando el cooperativismo y la industria asociada a la agricultura, no permitiendo el uso especulativo de la tierra y dignificando el trabajo agrícola y el uso social de la tierra. Mediante la organización y la lucha es la única manera de conseguir las mejoras necesarias en el campo.